Bueno, eh, he decidido empezar eh, este tercer bloque, que va a ser un diálogo sobre el, el thriller psicológico, con una sección que he titulado Una vocación literaria, mi propia trayectoria en definitiva. Y bueno, quiero contaros un poco cuál, cuál ha sido el, el, el, digamos el, el, el desarrollo de de una vocación que fue muy, muy temprana. Hace poco un amigo me decía que, y yo no, sinceramente no lo recordaba, que en el colegio cuando éramos pequeñitos la, eh, la gente escuchaba mis historias y las llamaban ellos eh, cuentos de risa y miedo. Y, y tengo que decir que, que esa descripción infantil de mi literatura pues creo que sigue siendo válida porque no he dejado de escribir o de inventar cuentos de risa y miedo, es lo que hago hasta el día de hoy y, y me sorprendió mucho que este amigo de la infancia pues recordara con esa claridad. Quiero decir que de, eh, contar historias para mí es algo tan con natural eh, tan propio de mi naturaleza como ser alérgico, igual, igual que la alergia me, me lleva frito todo el año y, y, no, y no sé por qué soy alérgico pues Escribir para mí es eso, es decir, es que, es que yo antes de saber que existía la, la, la, la literatura como industria o como. Eh, antes de pensar en cualquier eh, carrera posterior, vocación, o, eh, simplemente fue un impulso natural eh, de inventar. Vivía en sí ensimismado, vivía en mi mundo. Fui un niño, por contaros un poco bueno, pues, en, en mi trayectoria desde el, desde el origen. Eh, yo diría que tuve una infancia no, no trágica, ni mucho menos, pero sí una infancia difícil. He dicho que era alérgico. Yo tenía crisis eh, severas, crisis de asma. No, no podía respirar. Eh, bueno, desde muy pequeño tuve que ir a, a, a, muchísimas veces al médico por el tema del asma, lo que repercutió también en, en mi desarrollo psicomotriz, en la capacidad para jugar con otros niños, jugar al fútbol. Fui, recuerdo que fui un niño muy ensimismado desde pequeño y vivía en, en, en mi burbuja de fantasías, y así hasta hoy, básicamente. Eh, no, recuerdo, no recuerdo con mucha claridad cuándo fue la primera vez que registré una de mis historias por escrito, pero sí que os puedo decir que ya con 13 o 14 años a quien me preguntaba eh, si era una persona de confianza, sí que le decía que de mayor me gustaría ser escritor. A esa edad, 12 años, 13 años, yo ya tenía claro que se podía desarrollar una carrera de escritor y si uno tenía mucha suerte, eh, llegar incluso a vivir de ello. Pensaba yo ingenuamente con aquella edad, eh, lo cual luego, en el transcurso de los años, pues a, pues se revela que, que tiene dificultades eh, con las que uno no cuenta cuando es un iluso adolescente, pero sí tenía claro que quería dedicarme a escribir, de una forma u otra, fuera o no mi principal medio de vida, sí que tenía clara esa, esa, esa vocación literaria. Entonces, eh, bueno, eh, yo tenía 14 años cuando nos trasladamos, mi familia se trasladó de Alicante a, a Murcia, mi padre era periodista del periódico La Verdad, y ese, ese, ese traslado, esa mudanza, para mí fue traumática, fue difícil, yo ya tenía mis amigos en Alicante, eh, bueno, eh, en mi trayectoria como estudiante entró, cayó en picado, entró en un declive, eh, prácticamente desistí de estudiar, a pesar de todo, eh, repitiendo algún curso, etc., bueno, pues eh, llegué a la universidad, me matriculé en historia por matricularme en algo, no es que no me interesase la historia, pero me interesaban muchas otras cosas, yo suelo decir que, que dejé la universidad para ponerme a estudiar, ¿no? porque la gente dice que eh, dejé la universidad para ponerme a trabajar, yo digo que dejé la universidad para ponerme a estudiar, para ponerme a estudiar por mi cuenta, es decir, lo que, eh, lo que a mí no se me daba era seguir un itinerario establecido, preestablecido, yo quería leer en cada momento lo que me daba la gana, yo recuerdo que, que, bueno, que más o menos estudiaba las asignaturas de la carrera de historia, pero al mismo tiempo empecé a leer pues toda la, sobre todo la narrativa del siglo XX, la, la, la, la narrativa importante, os he hablado antes del proceso de Kafka. Para mí esa fue una, una auténtica eh, epifanía, una auténtica revelación. Ya os he dicho, eh, yo tuve una juventud bastante, bueno, errática, podemos decir, bastante disipada, como, bueno, tanta gente de mi generación, pensemos que eran los años 90. Eh, y recuerdo que una noche, volviendo volviendo a casa en unas condiciones eh, bueno, poco recomendables ¿no? en términos de salud, y de... volví bastante borracho, con bastantes copas encima, puse la televisión y... y me encontré con que estaban proyectando el proceso de Orson Welles, de Trial, os lo he puesto al principio, con ese adagio del Vignoni, eh, ya os he dicho que la, la pantalla de la televisión se convirtió en una especie de espejo de Alicia en el País de las Maravillas, en el que yo de pronto entré en, encontré una dimensión en la que me movía como pez en el agua en el sentido de reconocerme. Entonces, bueno, a partir de ahí eh, me lancé a leer toda la obra de Kafka. Es quizá el único autor, o de los pocos autores que puedo decir que lo he leído, creo que todo. Eh que he leído íntegra su obra. Llegué a tiempo de grabar la película, me parece que en ese, a lo largo de ese primer año, creo que recordar que la, la vi 18 veces en la película El proceso, para que os hagáis una idea de la, de la, del impacto que supuso. Eh, leí también, eh, no quiero dejar de, de mencionar, algunos autores, eh, digamos, filósofos importantes, pensadores importantes para mí. Tengo cuatro anotados aquí, sobre todo, Pascal, Kierkegaard, Unamuno y Camis. Digamos que estos, estos cuatro son cuatro pilares de la filosofía, como ensayistas, que me han marcado profundamente. Unamuno ya era muy importante para mi padre, del sentimiento trágico de la vida, para mí es un, es un libro absolutamente capital. Con 22, 23, 24 años, esa caída en picado de la que os hablé se hizo más pronunciada y llegué a a entrar en una crisis vital ya de proporciones serias. En aquel entonces tenía una, una relación que, se, que al final pues no se interrumpió, eh, colapsó, por así decirlo, eh, me vi muy perdido, bebía, eh, probé toda clase de drogas, eh, conocí bueno, a los Divine, eh, eh, los Divine eh, un grupo de rock que aparecen en esta novela, Los Divine, tal cual, eh, cuento, en, esta, en Los asesinos lentos años después, contaría, contaría bastantes cosas de, de aquella época, eh, la verdad es que experimentábamos, como digo, con, con, con cantidad de, de estimulantes, de alcohol, eh, todo, tipo de, todo tipo de sustancias, y, y llegó un momento en que en que me, me vi bastante perdido y al, al dejar la carrera eh, y no, no pertenecer a una, no gozar de un patrimonio mi familia que me permitiera vivir de rentista, pues me tuve que poner a trabajar. Eh, me puse a trabajar eh, durante una época en Círculo de Lectores, eh, como promotor de Círculo de Lectores. Eh, eh, ya sabéis eh, que van puerta por puerta. Eh, bueno, esa, esa experiencia para mí fue muy importante como escritor, tengo que decir. Y después de eso estuve trabajando un tiempo en una empresa de ayuda a domicilio. Eh, viene a ser lo mismo que, que auxiliar de clínicas, solo que atendiendo a las personas en su casa, enfermos, ancianos, discapacitados. Eh, tuve que hacerme cargo de casos terribles, de casos muy duros, enfermos de Alzheimer, personas que estaban en una situación realmente trágica, al borde de la muerte. Todo esto son... Son experiencias, eh, hemos hablado antes de que el arte es el territorio de la libertad y también es eh, la literatura que para mí vale la pena, viene necesariamente de la soledad. No quiere decir que el escritor tenga que ser un solitario total y vivir enteramente aislado, pero hacen falta periodos de soledad para extraer la sustancia de nuestra propia vida y la sustancia... De las, de las obras de las obras, de, la, de las obras literarias de las obras de arte que nos van influyendo es decir eso es, es absolutamente esencial aprender a vivir en, en soledad es una condición es una condición básica de cualquier trayectoria artística bueno todo este periodo eh, digamos que que hay dos, dos cosas que recuerdo, dos eventos. Uno, pues un viaje a Praga en los primeros años 90. Praga en ese momento era una... Acababa de caer el, el, el telón, como sabemos, el telón de acero. Eh, eh, eh, bueno, Praga respiraba aires nuevos, aires de libertad. Nos encontrábamos allí, pues jóvenes de toda Europa. Recuerdo, bueno, recuerdo una, un, un viaje de gran, de gran intensidad. Y al, al, regresar, al regresar a Murcia, pues recuerdo algunos episodios ya realmente que me hicieron pensar que necesitaba, eh, necesitaba algún, algún tablón, algo a lo que aferrarme para no, para no ahogarme, porque bueno, recuerdo que haberme metido en alguna reyerta callejera en la que pude salir muy mal parado, recuerdo eh, una, una, en concreto pues una, una reyerta con una banda de skinheads, recuerdo que acabé en el hospital, y no he mencionado que gané, eh, con 18 y 19 años, yo gano mis dos primeros premios literarios. En este país eh, hay muchos premios literarios eh, que pueden alentar una carrera literaria en un primer momento, pero hay una cosa con eh, respecto de la cual quienes quieran desarrollar su vocación literaria tienen que estar alerta. Y es que estos premios animan mucho, pero pueden ser fuente de grandes desilusiones, porque... Los premios de relato eh, tienen la ventaja, los premios, normalmente premios de cuento, de relato y algunos de novela, eh, de, digamos de, que no son de primera línea, pueden alentarnos en una carrera literaria, pero normalmente no nos llevan a ninguna parte y muchas veces se convierten en callejones sin salida. Eso es lo que me pasó a mí. Eh, yo gané dos premios literarios, uno, un, uno de los primeros, Creación Joven, que se organizaron en Murcia, y luego el, el Mayos de Alama, que era un premio de, con una con una dotación económica algo mayor, y eso me ilusionó mucho. Entonces, eh, como bueno podemos decir que pensé que, que, en fin, que, no, que no iba a encontrar obstáculos, intenté abrirme paso como novelista de una manera quizá precoz. y y bueno, eh, envié algunas novelas, creo que llegué a escribir en ese periodo dos o tres novelas, a editoriales de, muy importantes, y fueron rechazadas, lógicamente, yo creo que pocos novelistas han alcanzado la madurez con 20 años, o con veintipocos años, y esa fue una, fa una fase de mi vida, la de la juventud, que, que recuerdo bueno, como una fase de, digamos, muy compleja,